¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cars ¿Cómo estáis chicos? He conseguido 120 coronas, las necesarias para reclamar las recompensas que estáis viendo en pantalla Las estoy viendo aquí, ahora mismo, delante mía Y bueno, yo creo que voy a reclamar la más cara, la de 120 estrellas Este desafío que hemos tenido que hacer poco a poco, diariamente he tardado un poco en hacerlo, ¿vale chicos? No he tenido mucho tiempo, pues cada día una y otra vez Consiguiendo coronas poco a poco Para poder tener esas estrellas Y bueno Tenéis los que todavía No tengáis muchas estrellas Tenéis hasta el 1 de junio Todavía queda Que termine este mes Y bueno Vamos a reclamarlo Le voy a dar que lo veáis Que nos van a dar El coche que estáis viendo en pantalla Más aparte cal Calcomanías y nombres Y bueno Vamos a darle, reclamamos, Stab, coche común, carreras, 1900, guay, qué pinta de que coron fuego, ¿qué os parece si ahora he hecho unas partidicas con él? Bueno, chicos, como estáis viendo en pantalla, las 120 estrellas eh, no desaparecen, así que vamos a venirnos aquí, nada, esto, nada. Y como veis, nos da la opción de reclamar las siguientes cosas que nos quedaban por reclamar. Así que vamos a reclamar la calcomanía. Esta pintura que está muy chula, la he visto ya en algunos vídeos y está muy top. Vamos a reclamar este coche llamado Gigantón. Que necesitábamos para un coche fusionado. Y ya por último, si puedo, reclamamos esta calcomanía, esta pintura la más barata de todas la que necesitábamos menos estrellas y bueno, ya lo tenemos todo eh, coche gigantón, el coche carreras vamos a ver las pinturas que son especiales estáis viendo esta y esta que a mí me gusta mucho mucho eh chicos, mirad qué chulo se va moviéndose un poco en fin, eh, no, yo creo que la vamos a seleccionar y nos vamos a echar unas partidicas con este coche que se llama Carreras 1900. Voy a ver qué tal corre. Bueno, me gustaría dejarseis un like, eh, dejarme abajo en los comentarios si lo habéis conseguido ya, si no lo tenéis, cuántas estrellas tenéis ya, vale chicos? Dejar un like, eh, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale chicos? Espero que os haya gustado mucho el vídeo.